Eh, sobre este tema eh, de la cuestión ambiental, la cuestión del eh, cambio climático, que como tú sabes es uno de los ejes prioritarios con los que venimos trabajando en Claxo y que de hecho forma parte de eh, nuestras plataformas para el diálogo social. Y si te parece bien, comenzando ya entonces eh, con esta columna, eh, referirnos sí, claro. a algo que que hemos conversado aquí en otras ocasiones, que son los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, ¿verdad? Que como mencionamos en otra ocasión, en 2021, este grupo que reunió miles de artículos científicos alertaba acerca de las emisiones continuas de gases de efecto invernadero que estarían superando ya un límite clave para la temperatura global en poco más de una década. Desde entonces, la situación se ha agravado más aún. Basta ver, por ejemplo, las olas de sequía que nos afectaron este verano bueno en Uruguay, en Argentina y, por supuesto, en gran parte del planeta. Este informe deja constancia de que el clima eh, se ha transformado con respecto al de la era preindustrial y que la actividad humana es la principal causa de este cambio. Y eso creo que tenemos eh, que registrarlo y prestarle particular atención. El impacto ambiental del estilo de desarrollo actual hace que sin lugar a dudas se ponga en peligro el bienestar de buena parte de la humanidad y en muchos casos se pone en peligro la propia supervivencia. Es sin duda uno de los grandes desafíos que tenemos que afrontar urgentemente ya que se ponen en riesgo los recursos comunes del mundo, lo que hemos llamado también en otras ocasiones aquí los bienes públicos globales, la atmósfera, los océanos, la biodiversidad. ...y por supuesto un largo etcétera. Estas alteraciones que se están viendo a nivel climático exceden los rangos de variabilidad sostenible a nivel de la temperatura, de las precipitaciones y de cómo está compuesta la atmósfera, lo que amenaza a todos los seres vivos, tanto de la Tierra como del mar. Y esta evidencia sobre el calentamiento global es hoy indiscutible, inequívoca, fruto en gran medida, como dije antes, de la actividad humana, del aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero producido por la quema de combustibles fósiles, del cambio del suelo y... ...de otros factores eh, de la actividad humana. Este cambio climático podemos apreciarlo en el aumento de la temperatura media a nivel mundial. Es uno de los elementos que quizás nos es más fácil visibilizar junto con la modificación también de los patrones de lluvia, eh, que como dijimos, este, lo vimos con mucha claridad en este último verano. Eh, estas transformaciones además influyen, por supuesto, en las actividades económicas, en el bienestar social y, por supuesto, en los ecosistemas. ¿De qué estamos hablando concretamente cuando hablamos del aumento de la temperatura? Bueno, de una de las conclusiones de este informe que mencionaba al inicio, ¿verdad? que a menos que se tomen medidas urgentes y a gran escala, es probable que la temperatura media mundial supere el umbral, el umbral de calentamiento en 1.5 grados Celsius en los próximos 20 años y 1.6 para, eh, para, para 2060. Eh, en esa dirección, los compromisos que se han tomado hasta ahora en los distintos países para reducir las eh, Emisiones y para disminuir este calentamiento global han sido claramente insuficientes y han tenido poca incidencia en frenar este cambio climático. En pocas palabras nos estamos quedando sin tiempo, la tierra se está quedando sin tiempo. Este tema ambiental y del cambio climático es uno de los mayores desafíos de esta era, ya que ninguno de nuestros países es inmune a estos efectos del cambio climático, con efectos globales a nivel de la economía, de la salud, de la producción de alimentos y del bienestar en general. La clave está en pensar tanto a nivel micro como a nivel macro, qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Tenemos que recordar que este nivel micro es muy importante, pero también que la mayor responsabilidad está en el nivel macro, es decir, la tienen los estados, los gobiernos, los organismos internacionales. Trabajemos en los dos niveles, pero recordando los distintos niveles de responsabilidad que afectan a cada uno de estos niveles de análisis. Tenemos que incorporar el cambio climático como una de las dimensiones centrales hoy del desarrollo, del bienestar y, en definitiva, del futuro que nos espera. Como dije, Claxo está incorporando esta temática del ambiente y el cambio climático en sus reflexiones, en nuestros trabajos y es parte esencial de eh, nuestras plataformas para el diálogo social. Es una de nuestras plataformas para el diálogo social. Pero hoy en particular, además, me gustaría comentar la preocupante situación actual de la Amazonía, que como sabemos es el bosque tropical más extendido del mundo y que sufre desde hace décadas los embates de los eh, apetitos empresariales, agrícolas y mineros, con las consecuencias que esto tiene sobre la deforestación en perjuicio del ecosistema y de las poblaciones indígenas que allí habitan. Hay ocho puntos que podemos eh, ...señalar en términos de preocupación. El primero, la deforestación. Algún dato, para el año 2030 la Amazonía podría haber perdido cerca de un tercio... ...de la densidad de su vegetación actual, lo que se traduce en más de 85 millones de hectáreas. Segundo, los incendios. Dada eh, la gran masa forestal de la Amazonía, los incendios son otra grave amenaza al ecosistema... De hecho, si miramos, por ejemplo, el mes de agosto de 2022, se registró el mayor número de incendios simultáneos en la región desde el año 2017. En esa ocasión se contabilizaron hasta 3.358 focos repartidos por todo el territorio, los cuales se achacan mayormente a la deforestación y al desbroce de áreas de pastoreo, ya que los incendios naturales en la Amazonía por sus características, son fenómenos realmente bastante improbables. Tercer punto, minería y explotación de hidrocarburos. Por haber sido una zona de la Tierra relativamente inaccesible en el pasado, la Amazonía en la actualidad sigue contando con algunas de las mayores reservas eh, minerales y de hidrocarburos de del mundo. El 15% del bioma amazónico se ve afectado en la actualidad por algún tipo de explotación minera o para la extracción de gas o de petróleo. De entre todas estas amenazas, la más importante de todas, refiere a la minería del oro debido al empleo del mercurio en su refinamiento. Y este, como sabemos, es un potente contaminante del agua y del suelo. En cuarto lugar, las represas hidroeléctricas. El incremento en la construcción de presas para la producción de energía eléctrica es otra de las grandes amenazas que enfrenta esta bioregión, ya que afecta el flujo natural de los ríos, los procesos de transporte de sedimentos, además de poner en peligro los procesos de migración de algunos peces o especies tan icónicas como el delfín del río Amazonas. En la actualidad existen 154 presas hidroeléctricas en la región y hay hasta 277 proyectos para construir nuevas presas en esta región. En quinto lugar, la agricultura intensiva. Con la deforestación, en los últimos años, grandes extensiones de terreno han sido liberadas de árboles para ser ocupadas por terrenos agrícolas, principalmente destinadas a la producción de soja o para la alimentación del ganado. Otro de los cultivos que más se expanden eh, en la Amazonía es el de la palma de aceite, que se une además a un aumento del terreno dedicado a la ganadería para la producción de leche y carne. Sexto, las vías de transporte. Otro de los grandes impactos generados en la Amazonía procede de la construcción de nuevas vías de transporte, sean carreteras, vías férreas o el aprovechamiento de las vías fluviales, la mayoría relacionadas con el aumento de la exportación de productos hacia nuevos mercados, sobre todo mercados asiáticos. Séptimo, la pesca indiscriminada. Muchas de las comunidades autóctonas de la Amazonía sobreviven gracias a la realización a pequeña escala de actividades como la pesca y la caza. No obstante, en los últimos años lo que vemos son grandes empresas que están sobreexplotando este ecosistema fluvial. Sept eh, séptimo, sí. Eh, Cambio climático. Al día de hoy, una de las mayores amenazas para la Amazonía es, como dijimos, el cambio climático, unido a la pérdida de masa forestal y al aumento de los incendios. Muchos eh, incendios, eh, como dijimos, provocados eh, y no eh, naturales. Y, eh, por último, lo más importante es las últimas tribus del Amazonas que están en peligro de extinción. En la selva amazónica de Perú y de Brasil, mineros, rancheros y leñadores furtivos invaden los territorios ancestrales de los últimos pueblos aislados amazónicos. En toda la cuenca del Amazonas hay entre 50 y 100 tribus aisladas y no contactadas, que representan la mayoría de las tribus aisladas que quedan en el planeta y que corren serios peligros de desaparecer por el avance salvaje de la actividad humana sobre la selva. Estos puntos me parece importante mencionarlos y decir que en el marco del próximo foro que vamos a estar realizando desde Claxo en el Caribe, vinculado a la temática de los cuidados, pero que estaremos allí justamente estableciendo un diálogo entre esta plataforma eh, vinculada a la cuestión de los cuidados con la plataforma ambiental y estaremos presentando el afiche Amazonas, la diversidad amenazada, que reúne textos nada más ni nada menos que del filósofo brasileño Leonardo Boff y la ilustración del dibujante argentino Rep. Allí, por ejemplo, Boff sostiene que la tierra no es de nadie, es un bien común de toda la humanidad y de toda la comunidad de vida, animales, árboles, microorganismos, etc. La Amazonía, que abarca nueve países con cerca de 8 millones de kilómetros cuadrados, es parte de la tierra. Brasil y otros países no son los señores de la Amazonía. La Amazonía es de toda la tierra, de toda la humanidad. Creo que este punto, Gustavo, allí estamos viendo el afiche que presentaremos, nos tiene que llamar a reforzar nuestro trabajo en esta clave ambiental y de cambio climático. Clarísimo, Karina. Este, ahí hiciste un, un pantallazo este, bien pormenorizado y muy interesante relacionado con muchos de los, de los temas puntuales relacionados con el cambio climático en general, pero la Amazonía en particular, entendiendo la importancia que tiene eh, a nivel regional y a nivel mundial, digo, este, este espacio medioambiental, eh, y de cómo. Eh, y ahí te iba a preguntar ¿no? cuál es el impacto de las políticas concretas en el marco. Eh, del de cambio climático, porque vimos eh, un gobierno anterior, el de Lula, como fue el de Bolsonaro, en donde las lógicas de destrucción de la Amazonía, pero también de persecución de estas comunidades ancestrales que se encuentran viviendo ahí, fue realmente muy, pero muy complejo, eh, digo, realmente al punto de, de la persecución este, concreta de estas, no solamente de la gente que vive en los territorios, sino la destrucción de los territorios, ¿no? Absolutamente, y todo basado en un interés eh, puramente mercantil, por eso creo que lo importante a retener aquí es la idea de estos bienes públicos globales y entender que justamente se trata eh, de bienes públicos y por lo tanto no deben ser objeto de tratamiento mercantil, no deben ser objeto de eh, convertirse en, eh, digamos, bienes eh, transables o este, de transables a nivel del mercado. Allí, eh, como decíamos recién, todos y todas estamos llamados a, a actuar, eh, con responsabilidad, pero la responsabilidad principal la tienen los estados por medios de sus políticas públicas para eh, preservar estos bienes públicos globales necesarios para todos y para todas, digamos. Eh, eh, porque ponen en cuestión la propia eh, sobrevivencia. Y allí, lamentablemente, debemos decir que, por supuesto, que hay algunos gobiernos, como el que tú mencionabas, eh, de Bolsonaro, que poco han colocado el foco en eh, la preservación eh, de estos bienes públicos globales, sino que han actuado más bien en el sentido contrario. Pero que a nivel general tampoco vemos hoy un nivel de acción marco de los estados eh, en la protección de estos bienes públicos globales. Y por eso el informe que citaba al inicio, el del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, nos llama una vez más la atención diciendo, bueno, todos estos acuerdos, todos estos elementos eh, que supuestamente han sido acordados a nivel mundial, pocos se están respetando porque el cambio climático sigue avanzando, la temperatura eh, media del planeta sigue aumentando y eh, nos hablan de esa conclusión de la Tierra está en peligro, la Tierra se está quedando sin tiempo de reacción. Karina, eh, clarísimo y te hemos, te hemos visto perfectamente. Teníamos algunas dudas en relación a lo técnico, pero funcionó a la perfección. Así que este, una, una maravilla y has dado comienzo también a lo que llevaremos adelante durante todo este programa relacionado este, con las temáticas de, de ambiente, bueno, el cambio climático y todo lo que has planteado. Será un, un interesante programa a lo largo que tú has abierto con respecto a estas temáticas como para poder poner en juego eh, centralmente estos temas. Gracias, Karina. Y hasta el miércoles que viene, seguramente desde la casa de Claxo. Seguramente. Así será, Gustavo. Y hasta el próximo miércoles. Y queda, quedo atenta, por supuesto, al resto de los aportes sobre este tema tan central aquí en InfoClaxo.